Y en esta edición de Gaming Room vamos a hablar con José Carlos Montero que para los más OGs ya lo conoceréis porque ya ha estado aquí en un par de ocasiones de Red Mountain y trazos que han desarrollado de Crown of Woo eh, que es precisamente el juego por el que lo entrevistamos eh, a JC hace cosa de un añito Muy buenas tardes Buenísimas tardes ¿Qué tal estás JC? Gusto, qué gusto estar aquí otra vez contigo, <ríe> oh, fenomenal <ríe> Muy bien, muy bien Gracias a ti claro, por venir, claro. gracias a ti por, por venir de nuevo que te tenemos aquí, vamos, saturadísimo, la tercera vez que apareces aquí ya un placer y que sean muchas más. Ahí estamos. Eh, recuérdanos, JC, ¿cuáles son tus roles en Red Mountain y en Trazos? Pues eh, en la escuela soy director del área de, de diseño y producción de videojuegos, instructor, profesor, eh, vaya para ocho años que trabajo allí, y Red Mountain, que es mi compañía, pues soy fundador y estoy muy volcado en la parte de desarrollo de negocio últimamente, pero soy game designer, eh, ...director creativo... ...podemos decirlo de esa manera... ...y antes tenía tareas en la parte de desarrollo de personajes pero ya eso ya es que es imposible no, no, no, la no puedes abarcar tanto ya no, no tienes, no tienes <risa> no, tantas no, horas no, al no, día no, no tienes no es imposible es imposible entonces estoy muy volcado en la parte de diseño y en la parte de desarrollo de negocio sí. que quiere decir pues estoy en contacto con inversores, publishers eh, intentando que la empresa crezca y vaya adelante que es, es una tarea que es súper importante y que tiene que desarrollar alguien y bueno pues en este caso la hago yo un poco el marketing también no entiendo bueno, el marketing, es que no sé si lo puedo decir todavía, pero hay alguien que se va a dedicar a él. ¡Ojo! ¡Ojo exclusiva! <risa> tenemos exclusiva ya. Hay una persona muy relevante que, bueno, pues está trabajando con nosotros y nos está ayudando con esa parte. Y lo que pasa es que todavía no se puede decir nada así oficialmente. Con lo cual... Estaremos, ya, ya, ya, estaremos ya, ya, al, tanto, abramos, al tanto. Habrá bombazo en su momento. <risa> Lo, lo, lo mencionaremos Hay Gaming Room ya lo dijo eh, Si no me equivoco también tenías roles en Playstation Tales Que no lo tengo en el guion pero, sí, pero si me equivoco, ¿Qué sí, rol sí. tienes? Formo parte del um, Staff Como representante internacional Lo que quiere decir Cojo los proyectos Que se me encarga Que mueva uh -huh. y me voy a ferias Eventos o hago contacto con Publisher Intentando conseguir capital para que los proyectos Puedan Llegar a término, básicamente. ¿Cuál es el sitio más lejano al que te has ido? Colonia. Alemania, de momento. Y esperemos que se pueda ir a Tokio. El... Ojo, ojo ¿Para Tokyo Game Show o antes? Espero que a Tokyo Game Show <risa> Vamos Esperemos. a ver si es posible no, no se sabe, ¿no? Pero sería fantástico Esperemos sería fantástico. que sí Vamos a hablar de, de tu juego De The Crown of Guts. Tú has venido aquí a hablar de tu libro De tu juego Vamos a recordar un poco el lore Porque si no me equivoco Lo habéis, lo habéis extendido eh, desde el, bueno, Quiero decirte Desde la vez que estuve yo probando beta O estuvimos chequeando el juego puede, Que fue hace cosa un año Puede ser, puede ser En realidad lo que sucedió es que en las betas y prototipos anteriores estaba muy recortado todo uh -huh. y ya en las últimas etapas lo que hemos podido es cuando tenemos el gameplay más o menos operativo todo, extender como es natural a todos los niveles finales y hacer que la cosa pues tuviese una cohesión narrativa un poco más eh, completa, vamos a decirlo de esa manera. Pero la idea inicial y final y cómo tenía que ser todo del minuto cero estaba, bastante estaba ya definida. Clara. Sí, sí, sí, sí, sí sí. Efectivamente Pues mientras estamos viendo hecho, porque estamos viendo en pantalla eh, Cómo estuve yo sí. probando El día de salida El día de lanzamiento El, el, el juego en Steam Háblanos sobre el lore del juego Para pues la gente que se acuerde Sí, sencillo eh, La idea Es relativamente sencilla Y lo que sucede es que Bueno, pues nosotros hemos creado Una historia para, paralela o, o una especie de spin-off A la historia original De Journey to the West Y en nuestro cuento Pues lo que sucede es que Uh, por avatares del destino, pues eh, llega a ser el, el heraldo de una gran ciudad donde pues el emperador le otorga el uso de una corona. Esta corona le permite controlar dispositivos que estén conectados a la red mineral. y esto, Digamos que en este mundo que hemos creado hay una um, energía, es, es algo bueno pues que, que nuestro mundo funciona así, y esta energía se transmite por medio de la vibración o resonancia de determinados cristales, de modo que todo dispositivo que esté conectado a esa red, que es la red mineral, pues puede ser controlado con el uso de la corona. Entonces al principio todo happy, todo fantástico, el tío pues, se comporta como un campeón, protege la ciudad, pero de repente empieza a hacer cosas raras, entonces empieza a cambia su comportamiento, comienza a cometer delitos, crímenes y demás, hasta que llega un momento que no pueden más con él, lo paran. ¿no? Una noche de borrachera, deciden atraparlo y lo condenan por todos los crímenes que ha cometido en el pasado. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, pasa neones condenado, no sé si, te, si has visto, bueno, sí, a ver, has visto las primeras, eh, las, las 4, 5 seis de Star Wars, en las cuales condenan a Han Solo a estar encerrado en Carbonita, uh -huh. Pues esta, lo condenan a algo parecido, pero le permite estar consciente, de manera que pueda pensar en sus pecados. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues que con el paso de los años, un día de repente, ¡pumba!, se ve liberado, que es cuando empieza el juego aquí, ¿no? Ahí y algo, algo ha sucedido, algo ha sucedido. Alguien ha robado la corona y la está usando para destrozar el mundo que él inicialmente tenía tanto cariño y, y de repente se sabe que va a suceder algo grave, ¿no? Entonces, su idea es recuperar la corona para hacer con ella lo que tenga que hacer. Tienes varias opciones. Lo que suceda al final, Dios dirá, ¿no? El jugador sabrá. Sin, sin, spoiler, ¿Eh? sin spoiler, sin spoiler. <ríe> lo que suceda, el jugador sabrá, ¿no? Es, es su propia decisión. Ahí está, claro. como, como si la corona, digamos, otorgase poder al mismo tiempo también fuese peligrosa, ¿no? Digamos que te pueda cambiar la mente. Es exactamente, esas, esa, esas es cosas, es, esa es la premisa, esa es la premisa. O sea, tampoco hemos inventado la rueda, pero bueno, sí, es, esa es la idea, ¿no? Básicamente que, que tu corazón se corrompe usando la corona simplemente por el acúmulo de poder. Podemos, uh -huh. Podría ser el simi ¿no? Eh, ¿qué me puedes comentar sobre, sobre, digamos, el arte del juego? Porque he estado chequeando y tal, y, y sí, que es verdad que el juego se puede correr en ultra, se ve muy bonito, y realmente sus, sus requisitos sí que es verdad que, que piden un poco del ordenador. Sí, eh, piden un poco Pero bueno, hemos tratado de poner todo el cariño Que nos ha dado la vida con el equipo chiquitito que somos uh -huh. Y creo que hemos conseguido en algunos escenarios Bueno, yo estoy encantado Evidentemente, cada uno sigue una línea distinta En función de la historia que tenemos que contar O de la, del nivel en el que te, en el que están sucediendo las aventuras uh, Del tipo de puzzles que tienes que jugar Pero hay algunos que a mí particularmente pues Me enamoran como, como los hemos ...dejado, sobre todo porque me gusta mucho la ambientación que, es, que ha llegado a tener lugar... ¿no? O sea, ...por ejemplo hay algunos interiores, hay una cueva no que, que, que tiene una verticalidad brutal... ...tienes que eh, pues ir ascendiendo muchísimo y de hecho cuando llegas a la parte de arriba... ...si miras hacia abajo tienes una perspectiva con una profundidad pintado increíble... ...y se ve todo el escenario sí. con una iluminación chulísima, en fin, a mí particularmente las cuevas me, me parece brutal. Uh -huh. es, es cierto que hay otros escenarios que me, que me gustan mucho y luego hay otros que se ven muy bonitos, pero a, a mí particularmente en concreto, eso es el que me, me atrapa completamente, me, me deja siempre en sí mismo mirarlo y lo disfruto de poder recorrer visualmente, ¿no? Todo, pues ¿cuál es el resultado final, ¿no? De poner todo el dressing, hacer que se vea la geometría, pues eso, bonita, con una instancia de pintado importante, con la vegetación, con... Uh -huh el mood que se genera con la iluminación. Entonces, bueno, pues hay escenarios que, en mi opinión, pues están razonablemente construidos, entendiendo que somos un equipo, un equipo chiquitito y que tenemos un presupuesto ultra reducido. Eh, si he de decir que algunos de estos ases que se, han, que se han puesto dentro de este escenario, pues lo construyeron en las primeras etapas de desarrollo algunos estudiantes que han sido estudiantes míos y que han colaborado para poder poner cada uno su granito de arena. Entonces, uno construye una estatua, otro construye otra cosita, y todas las hemos ido colocando ahí. Y, bueno, de hecho, todos están mencionados en los créditos. Pero sí, es cierto que, bueno, pues luego por detrás lleva un trabajo profesional fortísimo, eh, donde hemos construido el resto de ases montado todos los niveles, iluminado, en fin, ha He hecho todo el dressing con vegetación, cada rinconcito para que esté cubierto, en fin, yo... yo... Estoy enamorado de ciertos niveles, a mí me encantan. Pero es que no, no lo puedo decir de otra manera. Sí, que es verdad que yo he, he jugado al juego en, en gráficos altos, si no me equivoco, y se ve precioso. O sea, se ve, se ve brutal. Se ve muy, muy bonito. Eh, un pajarito me ha dicho, no te voy a decir qué pajaritos, pero un pajarito me ha dicho que el juego <risa> es muy difícil. Tiene niveles de dificultad. No, sí, eso es. Eso es, eso es la <risa> yo, lo, yo lo he jugado en fácil, lo he jugado en fácil. Claro, pero claro. es que hasta, hasta el nivel fácil es un reto. Vale. Sí, o sea, eso es algo que bueno Es cierto es, es cierto que nos han es, Eso es parte de algo que Vamos a ver Digamos que yo soy muy old school ¿Vale? O sea, soy old school Porque yo empecé a jugar con el Spectrum en el año 85 y los juegos Eran infernalmente complicados En aquel momento, eran uh -huh. eh, Jodidísimos estoy, Entonces estoy muy acostumbrado a Que cada Cosa que tengo que hacer me satisfaga Que sea un reto vale si sí es cierto que pues a día de hoy no todo el mundo busca lo mismo, yo lo puedo comprender perfectamente pero el juego tiene un nivel de reto razonablemente alto ¿eh? razonablemente alto también es cierto que y esto también es un adelanto primicia para, para tu programa primicia para nosotros gente absolutamente, tenemos va a salir un parche en breve donde hemos estado afinando bastante los niveles de dificultad y estamos incluyendo una sorpresa para que eh, especial para quien, se haya, quien vaya a acabar o haya acabado el juego, ¿vale? Eh, una movida, está guay, está guay. Yo creo que es, que es un paso. Primicia en Gaming Room, gente. Exactamente, te la llevas. <risa> de regalo. Exactamente, eso es. Pero en el fondo, pues sí, tiene un nivel de dificultad razonablemente alto porque es que encontramos una satisfacción especial en ponernos a prueba a nosotros mismos. Insisto, hay gente que, eh, eh, que a día de hoy eso lo lleva a regular y tiene muy poca tolerancia a la frustración. Yo lo puedo comprender, o sea, lo comprendo perfectamente, porque hay gente que... Oye, me dice, pues tío, yo no quiero sufrir, yo quiero que sea más satisfactorio de otro modo. Pero para nosotros el hecho de poderte superar a ti mismo, siendo capaz de medir los tiempos, siendo capaz de entender el combate, siendo paciente, poniendo el punto estratégico en el combate, no yendo como pollo sin cabeza directamente, spameando el botón, sino... Entendiendo que hay un entorno que puedes usar en tu favor Usando los uh -huh. poderes, usando todos los tipos de movimientos que hay Es mucho más disfrutable uh -huh. Si entiendes eso A partir de ahí Yo creo que te lo puedes pasar pipa uh -huh. Yo creo que es muy, muy, muy, muy Disfrutable el juego uh, que, que te lo puedes gozar pero sí, entiendo que a veces dices, la madre que lo parió, eh, está muy medido todo hasta... Mira, ahí te estabas dejando un coleccionable justo detrás, que no has visto. Justo. Sí, es que estamos, sí, sí. estamos viendo ahora en pantalla el, el juego, que de hecho es, aquí fue cuando hay, me pasé está, la zona de las piedras. Ahí está, ahí está que justo está eh, cuando me pasé la zona de las piedras, que no sé ni cómo lo hice, porque pues me sí hice una truco. cosa, que la, la veremos ahora en pantalla, me, me hice un salto súper raro, no entiendo cómo, y sí que es verdad que ahí fue cuando descubrí hay que darle al coco y hay que darle muy fuerte. A fin de cuentas, claro. ser un, es un juego de aventura, sí, de acción, pero es un juego de puzzles también. Es un juego en el que tienes que pensar y tienes que, que, que pensar muy, muy tácticamente para esto. ¿Te has pasado tu juego en difícil? Yo en difícil siempre me lo he pasado con trucos. ¿Qué tenéis? El arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, claro, A, B. Con honestidad absoluta, tengo, el, No lo puedo evitar, porque cuando estás muchas horas diarias jugando, al final es una, es una locura absoluta, es decir, eh, hay muchos niveles que intento pasarlos, por ejemplo, en modo no hit y cosas así, uh -huh. porque se convierte en un reto, pero llega un momento en el cual, cuando llevas dos años, tres años jugando todos los días el juego... Tienes, la, tenemos el God Mode eh, y le vas dando a... Sí, le vas tirando para adelante, para adelante para adelante, para adelante, para adelante pa o no, es que si no, se convierte en una tortura o sea, al final es, se puede convertir en algo complicado porque son muchas horas diarias jugando a lo mismo, fíjate, eso no lo había visto hacer nunca ¡Ja, <risa> modo de pasárselo no lo había visto lo acabo de, de descubrir pues mira es un modo más es un modo más para hacerlo sí señor entonces bueno pues eso uh, no te preocupes eh, que mi cara mi cara y la de Íñigo ahora mismo eran iguales pues eso eh, simplemente me gusta eh, el juego no sé por qué me gusta el ver, juego pero... Es, es La gente tiende a hacerlo mucho. ¿eh? Siempre buscan el recoveco por el dónde meterse, subirse, ir a un lado a otro a ver qué pueden encontrar. Y también es cierto que si no haces eso, precisamente te vas a perder un montón de cosas que hemos escondido en muchos Huequecitos, en sitios donde aparentemente pues no tiene por qué haber nada, pero si te pones a indagar y a buscar, vas a encontrar cosas interesantes. Y al final, pues, quien explora tiene su recompensa. Ahí está, ahí está. Eh, hay una cosa que me gusta mucho y es que realmente eh, no te tienes que rayar pensando en, ¡buah, a lo mejor me estoy dejando un combo de habilidades de no sé qué con el que puede ser más fácil! Porque a pesar de que la dificultad del juego sea relativamente elevada... Eh, las habilidades y todo lo que tienes Es muy intuitivo, es muy sencillo Entonces tú tienes esta habilidad y las vas desbloqueando El ataque básico, el cargado El dash, el doble salto, lo que tengas Y realmente es, es algo muy sencillo Que además vas desbloqueando con el tiempo Por ende, no se te hace abrumador Yo cuando estuve jugando, por ponerte un ejemplo, al, al Spider-Man Que es un juego que disfruté muchísimo Pero la cantidad de combos claro. que tiene ese juego No tiene sentido claro claro Entonces acabas usando tres, que son los que te han gustado Y ya está, en este caso no, en sí. este caso puedo Permitirme usarlo todo eh, aprovecharlo hasta, hasta el milímetro y en cada combate yo sé de principio a fin qué puedo usar y qué no. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un set de movimientos y de ataques. Es algo, como tú has dicho, relativamente sencillo. Si es cierto que tiene pues, ciertas. Pues tienes el ataque en salto, el ataque fuerte, el ataque eh, el perforador, eh, el ataque simple. Hace un, un par de combos y haces varios golpes seguidos de ataque normal. Uh -huh. O sea, hay unos cuantos que da un poco de oferta de juego para que. Enfoque depende como a ti te guste el combate, ¿no? Uh -huh. Pero no es abrumador, se puede aprender muy sencillito, y lo que sí es cierto hay gente que el combate le ha sobrepasado y es porque directamente van a spamear el botón de, de golpes, yeah. entonces si no, tu tienes, objetivo tienes es pensarlo. llegar y empezar pa, pa pa pa pa es que es imposible, sí. no puedes porque es que te funden sí. Entonces, lo único que tienes que hacer es Ir con calma Buscar dónde te puedes cubrir en el entorno Siempre hemos puesto en todos los combates Son prácticamente todos A ver, los que estás con un masilla Que es súper simple Pues leche, le, le vas a pegar cuatro estacazos Y a poco que hagas dos das Y le ataques Te lo vas a cargar Pero los, eh, los eh, combates más complejos Siempre hay elementos que te dan soporte Siempre hay elementos que te sirven Para poderte cubrir sí. Siempre hay elementos que van a hacer Que te dan un respiro Para poder recargar toda la vida eh, Y curarte eh, En fin Y luego las IAS Pues son meridianamente agresivas dependiendo del nivel en el que estés. Yo creo que es muy jugable. Yo creo que es muy jugable y muy disfrutable. O sea, porque en el fondo, a ver, evidentemente, si alguien está buscando la experiencia de combate de un Elden Ring o algo así, donde va a haber 50 armas que son escalables, pues, pues, pues no es ese tipo de juego. O sea, yo no, no puedo ofrecer eso porque simplemente no tengo el equipo ni la capacidad para desarrollarlo. Pero quien quiera buscar pasarse unos buenos ratos pegando cuatro estacazos con un set de movimientos razonable y jugar. Sí. A algo que te va a forzar a darle un par de vueltas a la cabeza... ...a ver cómo enfocas el combate, qué, qué habilidades, qué tipo de poderes vas a usar... ...porque los poderes influyen en los enemigos... ...si les das golpe de viento los vas a estunear... ...pero es que si les metes descargas les llegas a hacer daño... ...con el fuego claro. también se hacer daño... ...entonces te da opciones para que sea entretenido, divertido, disfrutable... No, sí, sí, realmente, realmente sí. No eso estoy completamente de acuerdo, además, por el hecho de. De lo mismo, de que, claro, el spameo no funciona. Esto es como un roguelike, como un souls like Las cosas, como son, tienes momentos en los que le haces un 1-2-3 hecha para atrás. Tienes eh, en muchos casos fases en las que lo que tienes que hacer es ni siquiera pegarles, aguantar, eh, tienes, tienes muchos tipos de fases. Entonces, eh, claro, es, es eso, tienes que tener un poco de cabeza, o sea, no es no es, más, es, es cabeza. Si ves que no le puedes pegar ahora, no le pegues. O sea, aguántate un poco, ¿Eh? mantente y luego Justo. ya vas y le no haces daño. Justo, de hecho hay una cosa que pensamos y es la avaricia se paga, efectivamente. Entonces, si tú estás delante y estás, venga, uno más, venga, uno más, es que te van a dar la del pulpo. Ahí está, yo soy pues... de ese uno más, pero no tantos. O sea, yo soy de los de, que puedo meterle. He comprado que puedo meterle dos, si lo taimeo puedo meterle tres, pero luego se echarse atrás. O sea, eso es obvio. Sí, efectivamente, efectivamente. Es... Esa es la idea con respecto a los combates, ¿vale? Que uses los poderes, que uses el entorno y que vayas calmado y tranquilo. Uh -huh. Y entonces es fácil. O sea, si haces eso te lo juro, es fácil, o sea, es es, es pues, fácil entre comillas, es llevadero, vamos a decirlo de esa manera, de esa manera, pero no imposible. Insisto que yo he visto a gente jugarlo y, y tirar el mando, pero es que Iván, o sea, se tío, es que es imposible, no no se puede, o sea, de ese modo es imposible pasarlo, no sí. se puede. Pero bueno, oye, cada uno también lo juega a su modo, esto es como yo que sé, ¿no? A cada uno pues le gusta un modo de juego. Ahí está en lo que nos gastamos. <risa> Básicamente, no, pero, pero realmente en ese sentido que el, que el juego sea táctico es algo que me que me gusta mucho. Eh, vamos a recordar, se ha lanzado el 24 de marzo, si no me equivoco se lanzaba el 23, hubo movida con Steam cosas. Sí, sí, hubo movidas, hubo movidas, hubo movidas con Steam. Bueno, de hecho, se, se lanzaba el 24, pero el propio 24 hubo un problema, no sé si internacional, en Steam, y debería de estar en la tienda activo desde la mañana. Um, porque además había notas de prensa internacionales, patatín, patatán, y hasta las 12 de la noche de ese día pues no estuvo disponible, por no sé qué movidas de Steam. Pero bueno, parte del show. B básicamente. En cualquier caso, yo tuve beta, yo pude probarlo antes. <risa> Todos tranquilos. Eh, si no me equivoco, está disponible en Steam Play 4 y Play 5. Exactamente. Y mi pregunta es, ¿tenéis sí. intención de llevarlo a Switch? Sí. Sí. O sea, de hecho, ahora... Tenemos en Epic la build disponible, ya estamos, se puede hacer Weasles, adelanto, para quien quiera pasar por Epic, estará en Epic en cero, uh, en Xbox, en muy breve. O sea, el problema de Xbox es que los trámites burocráticos y um, las cuas son largas y tediosas sí. y bueno, pues se ha ralentizado el proceso que vamos a hacerle. Yo tampoco podemos hacer mucho más, hace tiempo que tenemos preparada build y estaba jugable porque es que no, no, no habría ningún problema uh -huh. y nuestro próximo objetivo es hacer el Portina Switch. El Portina Switch, de hecho, hace nada estamos empezando a hablar de, de hacer ya las primeras pruebas con uh, esta versión portable, vamos a decirlo así, uh -huh. la versión más simplificada. El problema del Switch es que Switch es un teléfono, tío. Ya, Entonces, <ríe> ya. sí, sí, completamente. Cada claro, optimizarlo sí, va sí, a estar sí. va a estar complicado. Exige uh, un grado de downgrade importante. ya yeah. ¿Vale? Pero bueno, parte del negocio igual. O sea, es algo que, bueno, pues tenemos contemplado y estamos viendo si vamos a poder abordarlo nosotros. Si tenemos que externalizarlo. En fin, bueno, pues. Sí. Negocio puro y duro. Eh, para Xbox queréis lanzarlo para One, X y S, entiendo. Si es posible, sí. Efectivamente. O sea que estáis en todas partes. Sí, si no, con el permiso del tiempo, como dice <ríe> en los eventos deportivos, sí. Efectivamente. Eh, ¿Cómo lo ha cogido el público? Aparte de la gente que se dedicaba a spamear botones, ¿cómo lo ha cogido el público? Pues ha habido de todo. O sea, tuvimos un, en general, bien. He de decir que en general bastante bien. O sea, hay un, a, a, la recepción es muy buena. Hay gente que no le ha gustado la dificultad. No puedo entender, eh, hay gente que no le ha gustado el sistema de combate y luego hay una cantidad de gente que lo ha disfrutado todo muchísimo. Entonces, vamos a decir que el recibimiento ha sido positivo y hay gente pues, que hay cosas que no le han gustado. Claro. Hay que tener en cuenta, es un juego indie, esto no, nosotros, a mí me encantaría dejar ultra pulido cada una de las mecánicas, uh -huh. pero mm, para eso necesitas capital y tiempo y entonces eh, hay una cosa que es sencilla y es que tengo que pensar en cómo... Doy continuidad al equipo. Yeah. O sea, no puedo quedarme a cero de capital hoy porque todo esto hay que cerrar mañana. Me yeah. explico. Con lo cual, tengo que. Tienes que pues, seguir una, una línea de negocio. Entonces, en general, en términos generales, ha ido razonable, razonablemente bien. Sí es cierto que hemos tenido algún problema con alguna crítica de prensa porque, bueno, pues se pasaron unas claves de prensa que estaban. Estábamos, es cuando estábamos en mitad de la vorágine final para sacar el juego el día 24, pues hay digamos que tú arreglas una cosa estropeas tres, ¿vale? Porque estás tocando muchísimas cosas, se pasaron unas claves de prensa que, que no estaban del todo finas, bueno, no, tenía, estaban rotas, tenía algunas cosas rotas, entonces había varios sitios donde te bloqueabas, hay cosas que no funcionaban bien, eh, otras cosas que luego se pulieron y arreglaron, pero bueno, estaban mal, y ahí ha habido... Ha habido Digamos dos tipos de comportamiento Ha habido gente que ha sido Auténticamente encantadora Y que cuando recibieron la clave me llamaron porque estamos en todo. O sea, tú vas a Internet, nos coges en, en Twitter, nos coges en. Es que no lo no sé. Está, estás aquí, Internet. básicamente. La, la, la eh, prueba es que estás aquí ahora. Es muy fácil localizarnos. Ultra fácil. Entonces, yo de repente vi que me llegaron unos mails y gente me llamaba. Oye, JC, mira, que es que eh, estoy jugando esto, tengo que hacer una review para prensa y, y está roto, no puedo avanzar. ¿Vais a arreglar esto? Y, Ostras, tío, claro, macho. O sea, pero eh, tenéis el parche que te ha fallado. Pásame, por favor, la información de dónde te has bloqueado que ha sucedido, que es que lo, lo arreglamos cagando leche para que haya una bill que puede jugar y entonces sí. la gente me ha dicho, pues tío no te preocupes, que no hago nada no me espero a que tener la bill y entonces te hago tu review y punto sí. y luego nos han hecho una review que no, no nos han puesto ni, ni notazas ni notazas bajas por lo que les ha parecido Oye, pues esto me ha gustado y esto no y punto y, y ha sido muy racional y coherente todo, no sí. pero luego ha habido gente que lo pilló y iba en plan, no hay cosas que no puedo permitir, ya que un juego no se pueda jugar de principio a fin y te esté roto y entonces todo mal, todo cero, para tomar por culo, no se puede jugar el juego mal. Ya, yeah, los, los oh, reyes ¿Sabes? Yeah. No, pues si me llamas, te, eh, podemos hablar, que conoces al publisher, me conoces a mí, conoces eh, me, me conocen muchos personalmente de ir a eventos porque me he pisado todos los puntos eventos del globo, eh, por lo menos de España, en fin. Entonces, bueno, pues ha habido esa disparidad de opiniones ¿no? sí. pero sí es cierto que ya una vez echa la release y saca el primer parche, pues en general la gente, pues la inmensa mayoría lo está disfrutando mucho, Ay. y luego es cierto que a gente que no le gusta pues igual que todos los juegos, este juego que no me gusta, no, no, no me gusta por el motivo que sea, pero hay muchísima gente que se lo está pasando pipa, que lo ha platinado que lo ha disfrutado, que le gusta el reto, que le dan otra vuelta y así entonces sí. muy bien, en el general muy bien Qué la bonito. verdad es que, que muy bien, sí, sí muy contentos. Qué bonito. Mm. Eh, pues para ir terminando, ahora sí, vamos a meternos un poco en barrizal, ¿va a haber secuela? ¿va a haber juego nuevo? ¿Estáis pensando en algo? Sí, sí. O sea, tenemos en marcha, eh, no exactamente la secuela, porque yo ya llevaba trabajando pues dos años en el diseño de uno nuevo entonces uh -huh. estamos trabajando en facies hermética facies hermética que está por twitter quien quiera buscar facies Hermética eh, lo va a encontrar o si buscáis facies hermética de game lo vais a encontrar uh -huh. eh, es un juego son dos en realidad es un universo lo vamos a hacer es un, universo, un universo chiquitito de momento eh, que pues se orienta en el toledo del siglo XVI. Eh, en la alquimia y tiene dos, dos gameplays distintos. Hay un gameplay que es un roguelite deck builder, De sí. DS tenemos ya un gameplay y estamos empezando a hacer los primeros test externos con gente y está funcionando súper guay, la gente lo está disfrutando un huevazo y estamos súper contentos y súper empatados con él. Y por otro lado tenemos Fasis Hermética, Opus Magnum, que es un juego de hack and slash con alquimia en Toledo. Los dos giran en torno a la alquimia, a la creación de la piedra filosofal, al mundo alquímico, monstruos y seres eh, mitológicos que están dentro de los tratados de alquimia, uh -huh. y en uno tenemos un huevo de cartas con todo este arte alquímico por medio, crafteando cosas, eh, súper interesante, y en el otro también hay alquimia por medio, pero es más... Hackan la slash acción y me tengo que ir moviendo por este toledo alquímico pues dando pal pelo a todo lo que me impida conseguir mi objetivo lo tenéis bien planteado eh, eh Sí, <risa> esta vez sí. La, las cosas como son esta vez hemos estado dándole muchísimo muchísimo al tarro para intentar que todo vaya pues a, aprendiendo de errores como es natural sí. como, como tiene que ser básicamente como, como es un, un sistema de desarrollo pues para terminar eh, JC te voy a dar tu minuto de oro vende de Crown of Woo al público para ti The Crown of Woo es un juego de aventuras en tercera persona con toques de acción, plataformas y puzzles que vais a disfrutar un montón, sobre todo lo que os gusten los retos y si os animáis a meteros en el mundo, es un bucón con un arte asiático súper inmersivo, detallado y precioso y os gusta superar determinados retos con una un plataforma exigente combates sencillos pero que tienes que pensar y resolver puzzles esudos, The Crown of Woo es vuestro juego vais a disfrutarlo muchísimo, a por él Tal cual, ahí está. Pues para terminar, vamos a recordar a los oyentes: un ya, en plan, ya disponible para Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y en un futuro que estará también para Epic Games, porque está en, está en Steam. Ahí está, estáis viendo la edición física de Play 5 eh, en pantalla. Es, es, es brutal. Eh, la tendréis en un futuro para Epic, para Nintendo Switch, para Xbox One, Series X y S. Así que no sé qué consola tenéis o qué dispositivo tenéis, pero. Da igual, lo podéis jugar. Eh, gracias por estar hoy con nosotros, JC. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto y por lo que nos has dicho, tiene pinta de que así será. Ojalá, ojalá. Mil gracias a vosotros por prestarnos el escaparate para poder estar aquí. Un abrazo gigante espero veros en breve. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós.